34 minutos de la mañana, eh, 2022 es un año preelectoral y ya las fichas empiezan a moverse. Me refiero concretamente a las aspiraciones a propósito de llegar a al, la alcaldía del municipio capitalino y es que ya se ha producido un encuentro entre personajes. ...que o están preocupados o están trabajando ya o tienen aspiraciones concretas para llegar a ese cargo... a esas funciones en la capital de la República. Por eso nos ha parecido pertinente invitar a dos de ellos para conocer exactamente cómo marcha este proceso de, digamos, de diálogo que se busca la unión, ¿no? Eso es lo que se ha mencionado con insistencia, de tratar de ir puliendo eh, las posiciones para finalmente llegar tal vez con un candidato eh, hacia la alcaldía. Insistimos, bueno, damos la bienvenida, mejor dicho, a Wilson Merino, activista social. Eh, y a la doctora Jessica Jaramillo, directora del proyecto Ciudad Capital. Gracias a los dos por participar. Bien, me gustaría primero, antes de, de hablar de una carrera política, eh, concretamente el concepto del encuentro, qué significó y qué, eh, digamos, qué espíritu reinó en ese encuentro. Empecemos con usted, doctora Jaramillo. Buenos días, Andrés. Buenos días, Wilson. Y un saludo a todos la audiencia de hoy de Radio Centro que nos escucha a esta hora de la mañana. Eh, bueno, realmente creo que la iniciativa de participación ciudadana fue una iniciativa importante buena, eh, sin embargo creo que faltaron los actores faltaron, faltaron muchos más actores políticos eh, entre ellos creo que el llamado es precisamente a los dirigentes de movimientos y partidos políticos que finalmente son los únicos responsables de los candidatos que van a estar dentro de la papeleta ¿y por qué decimos esto? porque precisamente eh, quienes han estado bajo la mira de la ciudadanía y con muy poca legitimidad y muy poca credibilidad son precisamente los partidos políticos en ese sentido entonces la ausencia de los partidos políticos de los líderes, de los dirigentes obviamente decanta que eh, lo que son realmente actualmente las instituciones o los, eh, los partidos políticos como tal no han dejado de ser instituciones nunca lo han sido, yo creo que hay una reforma pendiente en el país que es la reforma eh, electoral y del código de la democracia eh, durante 30 años no hemos tenido verdaderos partidos políticos y lo que necesitamos es al menos empezar a sentar las bases de la institucionalidad como si los tienen otros estados del mundo, ¿no? En donde la gente se organice por tendencias. Sin embargo, estuvieron presentes delegados de dos partidos políticos eh, a quienes escuchamos atentamente eh, y yo creería que estos encuentros deben seguirse dando, debe avanzarse, pero bajo una propuesta que la hicimos el día viernes de la semana pasada y es Apoyar, sí, una tendencia, apoyar, sí, eh, una opción, pero siempre y cuando esta sea bajo los, linea, los lineamientos de la honestidad, de la transparencia, pero sobre todo eh, de la lucha anticorrupción, porque lo que vemos, la desinstitucionalización que hay en el municipio de Quito, ha tenido que ver mucho con este, con este estado de corrupción que hay alrededor del, del municipio como tal, y que ha habido en los últimos meses, y sobre todo... A hacer esta unidad en función de un proyecto para Quito, de una hoja de ruta para Quito, y eso nosotros desde el proyecto Ciudad Capital lo hemos venido planteando, lo hemos venido elaborando, tenemos ahí cuatro ejes de acción principales, más uno más que, que hemos sumado, que es el eje ambiental, en donde deben eh, trabajarse temas urgentes en lo que es la seguridad social, hablar ya de un sistema integrado de transporte, hablar ya de los temas de salud mental, de cómo el municipio puede empezar a trabajar temas de salud mental desde la política pública, hablar ya del tratamiento de la basura, porque no puede el municipio de Quito seguir enterrando la basura, bien. hablar ya también de los temas que tienen que ver con uso de suelo y acceso a la vivienda. Jessica está ya, pero con los motores encendidos, ¿ah? con el, el, el discurso muy bien planteado, pero bueno, Wilson... Este, ya vamos a ir a, a esos detalles que me interesa sin duda abordar lo que ha mencionado Jessica, pero eh, quisiera un poco conocer más de la dinámica de la reunión, es decir, ¿qué se planteó en, en ese momento? Eh, ¿Lineamientos generales? Eh, ¿Cuál era la ruta? Es decir, ¿por dónde fue? Bienvenido. Buenos días, Andrés, un saludo eh, cariñoso a Jessica y a toda la gente que nos escucha. Eh, mira, yo particularmente creo que es la hora de los jóvenes, es el derecho al futuro, que la vieja política de siempre no nos puede robar, ¿no? Este derecho a querer vivir mejor, abrazarnos, ¿no? A tener ilusión de cara al futuro. Eh, en este sentido, el movimiento Imparables, del cual yo soy su promotor, el movimiento que está en construcción, fue a este diálogo para plantear nuevos términos en la construcción de la política, ¿no? Salir de esta dicotomía, este país binario que tanto daño nos ha hecho, eh, salir de la afectación a la persona y comenzar a plantear un debate de ideas. Eh, la bandera de imparables en este espacio fue justamente esa, que haya un gran pacto ético por Quito, un pacto donde finalmente podamos debatir ideas, propuestas, eh, y finalmente encontrar soluciones a los profundos problemas que enfrenta nuestra ciudad. Yo particularmente... Me sentí muy a gusto, creo que estos espacios hay que rescatar, hay que seguir fortaleciendo. Nosotros no nos detenemos en lo que hagan los unos o los otros partidos o movimientos políticos, nosotros tenemos una visión clara de regenerar la política desde la construcción de un movimiento ciudadano de participación, un movimiento horizontal, participativo, un movimiento profundamente popular, horizontal, tecnológico. y Sobre la base de esa visión seguimos caminando y seguimos construyendo. Ahora bien, eh, hay, habrá momentos en que tendrá que ya tomar definiciones en torno a un personaje, a una tendencia, y allí habrá que definir eh, la línea política o ideológica, porque como bien dice Wilson, todos estos elementos que ha... Eh, mencionado, ha propuesto, me parecen ideales, ¿no? en, en términos de tecnología, de encuentro, de alegría, en fin, todo lo que tú quieras, pero finalmente todo eso va, tiene una trazabilidad, que es una, una impronta ideológica o política, ¿no? y entonces eso habrá que ir definiendo, ¿y cómo va a llegar ese, ese momento, Jessica. Bueno, yo creo que eh, hay que articular tendencias, ¿no? Principalmente tendencias del centro, diría yo, porque si algo hay que romper en esta ciudad y en este país es particularmente esa polarización de extremos que tanto daño nos ha hecho. Creo que hay que concentrar, yo particularmente soy una socialdemócrata, tengo una formación política e ideológica que me describe de esa forma, pero la socialdemocracia en el Ecuador ha estado venida menos, menos en los últimos años, principalmente porque no ha sido capaz de sostener esa tendencia ideológica como tal y la propuesta de lo que significa la socialdemocracia. La socialdemocracia significa... Como decíamos en, en ese momento en la charla, ni mercadofobia ni mercadocracia, como decía el profesor Ludolfo Paramio, ¿no? Significa equilibrio, significa el centro, ese centro político que sea capaz de convocar a varios sectores, tanto sectores de la izquierda, que no sea esta izquierda eh, absolutamente radical, sino la izquierda que quiera construir política pública, y también los sectores de la derecha, que tampoco sea esta derecha radical que cree que hay que aplastar los derechos principalmente de los trabajadores, sino al contrario, esa derecha eh, que es esa derecha que construye, que quiere avanzar hacia un país mejor. Entonces, en esas circunstancias, creo que el centro político es el espacio perfecto para construir precisamente esta alternativa que Quito necesita, pero sobre todo Quito requiere transformar esta ciudad y requiere tener un liderazgo retomar ese liderazgo que otora fue un liderazgo nacional y necesita retomar este liderazgo nacional a fin de que vuelva a ser esa luz de toda de todo el país, esa luz de América, como decimos, pero también que se convierta en una ciudad metrópoli, una verdadera metrópoli, que es lo que somos ya actualmente con más de tres millones de habitantes y que podamos tener también un modelo de administración completamente desconcentrado desde la planificación y el presupuesto público. Yo he particularmente hablar del presupuesto participativo para empezar nuevamente a dar obras a los barrios que han sido olvidados en estos, yo diría, 15 a 20 años en la ciudad. Wilson, eh, me pregunto si estás en la misma línea a propósito de la ubicación ideológica, uno, y dos, eh, ¿cuál va a ser el mecanismo, digamos, porque esta es una pregunta eh, muy eh, recurrente. Eh, ¿se va a apoyar a un candidato de entre los que están allí? Es decir, si finalmente, ¿cómo va a seleccionarse que uno sea tal vez más conveniente que el otro y por lo tanto ir con ese candidato único? Sí, Andrés, mira, yo creo que el país eh, tristemente se enfoca en sucesos, más no en procesos, ¿no? Entonces hay un suceso político en el 2023. En realidad, desde nuestra perspectiva, estamos construyendo un proceso político de transformación de cara al 2023 y logramos la inscripción del movimiento político, pero también a futuro, porque gran parte de las transformaciones que requiere el país necesita una reforma en el poder legislativo en el año 2025, ¿no? Entonces creo que hay una responsabilidad importante de crear una organización política que dé certezas, que nos dé a todos la seguridad de que podemos avanzar hacia la construcción de un país distinto y mejor. Yo particularmente me ubico en la izquierda de lo posible, Siempre pidiendo más, siempre soñando en algo más grande, siempre tratando de progresar en derechos, ¿no? pero dentro de lo posible, no desde la idea vaga, ¿no? sino desde el pragmatismo, de lo, que, de lo que es verdad, de lo que se puede alcanzar, no jugando en equipo. Yo creo en la reforma, en las reformas que se construyen de manera consensual, de manera gradual, toma más tiempo, pero evidentemente es más sostenible. En el caso puntual de Imparables, eh, a través de la organización política, si es que finalmente logramos el registro, impulsaremos democracia interna, que esa es una gran deuda de los partidos y movimientos políticos. no Los candidatos siempre son elegidos a dedo, ¿no? Así es. Eh, y finalmente esos candidatos son desechables. ¿no? Ahora hemos visto a un candidato que estuvo terciando a las presidenciales, rescató un movimiento y ahora lo desechó. no Esa es la tragedia de la política ecuatoriana, lo, la misma tragedia, de un alcalde removido y un alcalde encargado, los dos llegaron por un partido de alquiler. Entonces creo yo que la responsabilidad de los jóvenes, de quienes queremos mirar el futuro con optimismo, parte por identificar el problema con claridad. El problema estructural de la política ecuatoriana tiene que ver con los partidos y movimientos políticos que son de alquiler, que son verticales que no tienen una ideología clara, que traicionan a sus votantes, eh, grandes chequeras, eh, y finalmente, si es que no luchamos por regenerar la política desde su esencia, poco vamos a lograr. Jessica, ¿desistiría de su aspiración a la alcaldía si es que eh, encuentra un candidato que pueda presentar eh, opciones importantes para la ciudad? O, ¿O usted está en la línea de que cree que... Claro, normalmente cualquier aspirante tiene todo el derecho, ¿no? Creería que es la persona indicada. ¿Cuál, ¿Cuál es su posición frente al tema? Mire, yo siempre he pensado que la política debe servir para cambiar y mejorar las condiciones de vida de la gente. Nosotros hemos iniciado un proceso, porque no se trata de una cuestión personal, sino de un proceso que nació mucho antes del proceso de remoción, un proceso que ha nacido desde la formación individual de quienes hacemos parte de la estructura que me está acompañando actualmente, que es una estructura política de barrios y que es una estructura que está ya conformando los comités de transformación democrática en cada uno de los sectores de la ciudad, en el norte, en el sur, en el centro y en las parroquias. Es decir, acá no hay un liderazgo individual, acá existe un liderazgo colectivo. Pero yo estoy de acuerdo con que se puede encontrar una alternativa en el centro político, pero además que se puede encontrar una alternativa con honestidad. No vamos a estar en donde están los candidatos que tienen coimas notariadas. No vamos a estar en donde van a estar los candidatos que tienen glosas, que tienen ya un historial eh, político complicado, cuestionado, porque esta ciudad necesita honestidad, transparencia, trabajo, pero sobre todo no vamos a estar en donde hay gente que a lo mejor ha hecho una buena vida académica o una buena vida empresarial, pero no conoce la realidad de la gente. La realidad de la gente tiene que ser sentida por los candidatos para que puedan cambiar y transformar esas condiciones de vida. Porque si es un asunto de ego, porque ya es lo último que me falta en mi escalón académico, en mi escalón empresarial, entonces no es un asunto de trabajo por la ciudad. Esos candidatos no quieren trabajar por la ciudad. Claro. Oiga, para... pero si, usted, si su opción es para el centro, eh, Jessica, ¿ya descarta de plano entonces a Wilson? Hay que ir hacia el centro que convoque a la izquierda y a la derecha democrática obviamente no a la izquierda y a la derecha radical imagínese de luego que venga un suscriptor de la carta de Vox no podemos no eso no se puede permitir claro bueno pues entonces habrá que ir trabajando Wilson pues para que nos, para definir ese, esa izquierda lo posible que no que no se intuya como un un tema radical no sí claro que sí Andrés eh, yo creo y concuerdo con Jessica que la sociedad quiteña es en esencia bastante socialdemócrata eh, creo que hay que ir un paso más allá y apuntalar la democracia de participación, ¿no? que, que existe la institucionalidad, existe la ley de participación ciudadana, pero no existe en realidad una participación efectiva. Quienes hemos lular, luchado desde la sociedad civil sabemos lo difícil que es. Yo llevo 20 años impulsando redes de voluntariado, creando institucionalidad social, impulsando la primera iniciativa popular normativa, creando cabildos populares, para finalmente llegar a la conclusión de que la democracia participativa es una quimera en el Ecuador, ¿no? Que dentro de la visión de la democracia, tristemente, en nuestro país solo se reconoce la democracia representativa. Y tenemos unos representantes de a perro, perdón por la expresión, eh, Andrés, pero esa es la verdad, ¿no? Crisis institucional por todos lados, ¿no? El municipio de Quito, una desgracia. El Consejo de Participación Ciudadana, una desgracia. El Poder Legislativo, una desgracia, ¿no? Y en ese contexto hay pocos caminos, resignarnos a lo que hay o actuar, ¿no? Y creo que quienes tenemos un compromiso con el futuro, quienes tenemos guaguas wow, Jessica tiene una linda, una linda nena, eh, yo tengo tres, tenemos que asumir una responsabilidad importante con el futuro, ¿no? Eh, es difícil, la política no es un jardín de rosas, la política es del fango. Yo llevo cuatro meses y me han dicho de todo, ¿no? Desde padre irresponsable responsable, hasta el, el responsable del desfalco al, al ISPOL, ¿no? eh, yundista, correísta, ¿no? de todo me han dicho. ¿no? Eh, pero la única manera de transformar nuestra sociedad es pensar en la política de una manera distinta, ¿no? es regenerarla para poder servir a la gente que sufre, que tristemente en el país, en la ciudad, son la mayoría. Ahora, de momento, Jessica, ha sido una selección, digamos... Eh... <risa> No decir arbitraria, pero en fin, eh, Participación Ciudadana ha convocado a algunos, pero eh, usted decía también que faltaron otros protagonistas, ¿cómo lograr entonces que haya esa convocatoria que incorpore a todas las personas, bueno, no a todas las personas me refiero, pero a representantes de diferentes eh, sectores, de forma que sea una cosa pues eh, representativa, ya que estamos hablando de justamente de aquello? Mire, el error grande de las personalidades <ríe> que uh -huh. creen que sus egos son mucho más importantes que, sus, que la ciudad en, este, en esta eh, circunstancia es que eso, eh, esa falta de diálogo demuestra quién realmente tiene una vocación democrática y quién no la tiene. Quienes hemos acudido, obviamente tenemos una vocación democrática, pero este primer esfuerzo no es suficiente. Hay que hacer muchos más esfuerzos en donde estén contemplados los líderes, los dirigentes de los partidos políticos, porque finalmente a quienes tienen que emplazar a tener mejor, eh, mejores representantes, a mejorar la calidad de la representación política, hoy mismo, tienes una norma electoral que nos establece que el 30% de las candidatas deben ser mujeres. Y no solo por ser mujeres, que esa es una condición que hay que aclararles también a los directores de los partidos políticos. Y es, no solamente hay que llenar el espacio con una mujer, lo que hay que hacer es buscar a las mejores y a los mejores jóvenes y mujeres que tienen que ya estar dentro de las listas este 2023, a las mejores y los mejores porque hay gente que está capacitada, para ir a un espacio municipal, hay gente que está capacitada para ser concejal, hay gente que conoce la ciudad, lo que pasa es que la política es tan compleja que la gente buena no se quiere meter, pero tenemos que meternos la gente buena para que los que no tienen buenas intenciones, al menos sepan que los buenos sí queremos entrar y disputar los espacios políticos, porque es allí donde se transforman las ciudades a través de políticas económicas, pero también a través de políticas sociales. El municipio de Quito necesita una transformación completa, necesita una nueva estructura administrativa, necesita transparentar sus finanzas públicas, su presupuesto público. No podemos seguir entregándole el 70% del presupuesto a sueldos, salarios temas administrativos, mantenimiento de edificios y apenas el 30% a obra pública. Es un crimen lo que estamos haciendo con el recurso municipal. Tenemos que ver cómo están los, las rentas municipales, del ingreso al presupuesto municipal. Es increíble que la capital de la República dependa en el 45% del presupuesto que asigna el gobierno nacional, cuando esto ya no pasaba en la capital de la República. Entonces, hay que apostarle a un modelo verdaderamente autonómico y hay que apostarle a un modelo verdaderamente independiente para poder tener mejor condiciones de eh, riqueza municipal y también de redistribución de esos ingresos municipales que se traduzcan en obras públicas. Pensaba abordar algunos de los temas prioritarios para la capital, pero por tiempo es imposible porque además son muchísimos. Así es que les voy a proponer, porque tengo tiempo de una última ronda cada uno, este, que se pronuncie sobre el tema de las quebradas, a propósito del último problema que hemos enfrentado. Porque la queja, entre otras, tiene que ver que por qué no es posible declarar a las quebradas, por ejemplo, de uso público, y que no se toquen, que nadie tenga la posibilidad de, de meterle mano a estas quebradas y finalmente provocar lo que, lo que ha ocurrido. Es decir... ¿Cuál podría ser la alternativa para de alguna manera planificar y asegurarnos, garantizar de que no vamos a tener desgracias como las ocurridas? Empecemos contigo, Wilson. El, el audio, Wilson. Sí, Andrés. Eh, creo que lo primero que hay que decir es que no hay una institucionalidad municipal que trabaje específicamente alrededor del tema de las quebradas. Hay una responsabilidad lateral a través del EMAPS, ¿no? pero hay una responsabilidad ahí del Consejo Metropolitano de discutir el tema, y esa es la tragedia. Tenemos un consejo que está para todo, está sobre todo para el quítate tú, para ponerme yo, pero no para legislar en función de los intereses de la gente. no Entonces creo que hay una, una discusión importante que tiene que ver con la institucionalidad que pueda mirar las quebradas de manera integral, desde la asignación de presupuestos, que hay ahí también una tarea importantísima, ¿no? Eh, tenemos recursos limitados y tenemos necesidades infinitas, ¿no? Yo creo que ahí hay que comenzar a pensar cómo asignar presupuesto, ¿no? Entonces, eh, tema de fiestas, ¿no? Dos millones de dólares en fiestas de Quito, 4.5 millones de dólares ahora en las fiestas del Bicentenario, ¿no? Creo que hay que comenzar a pensar a mediano y largo plazo, y tener esta visión de priorizar el presupuesto en función de las cosas más importantes, ¿no? Obras que podrían parecer importantes, pero que no son tanto. Eh, crear canchas de fútbol, además construirlas en las quebradas, ¿no? Termina siendo una enorme irresponsabilidad. Claro. Por otro lado, necesitamos apuntalar un nuevo paradigma. Eh, en la ciudad el paradigma es muy reactivo, ¿no? Somos buenos rescatistas, ¿no? Somos, tenemos un buen equipo de bomberos, pero somos pésimos en temas de prevención de riesgos. Y eso pasa porque no hay una visión sistémica integral de la gestión de riesgos, no que trabaje, entre otras cosas, en recomponer el tejido social, en trabajar en pedagogía con los vecinos y vecinas de los barrios. Y ese es el esfuerzo mío, no de ahora, sino de toda la vida. Gran parte de mi trabajo ha sido estar en los barrios, con la gente, en espacios comunes, escuchando, creyendo, eh, ...discutiendo, ¿no? Yo creo que hay un tema importante, tratar de recuperar algunas cosas que se hicieron en administraciones pasadas, una red de alertas tempranas, ¿no? Eh, necesitamos dar mantenimiento a los diques. Hay una visión amplia, creo que hay que comenzar en un liderazgo más colaborativo... El rol de la academia tiene que ser fundamental, ¿no? Creo que hay que incorporar a la academia dentro de la discusión. Tenemos que trabajar en función de la ciencia, de los datos, ¿no? Eh, y sobre todo eh, mirar estos problemas de cara al futuro para que no sean recurrentes. Lo de la gasca es un evento recurrente que se pudo prevenir si es que hubiese habido pues, la voluntad política de asignar presupuesto para el tema. Me quedan dos minutos, Jessica, la misma inquietud a propósito de cómo se hubiese podido enfrentar mejor esa situación, y sobre todo, ¿qué medidas crees que serían las eficientes para evitar o prevenir lo ocurrido? Yo quiero comentarle algo. Un sistema de alertas tempranas ya contiene, y ya tiene el EMAP a través de una, eh, eh, una herramienta que fue donada por la cooperación internacional y que entrega alertas tempranas. Ahora, Habrá que ver, y por eso yo decía, hay que hacer una auditoría lo que ha hecho o no, o ha dejado de ser la autoridad. La EMAP es la responsable de aquello, porque además la EMAP tiene la unidad de quebradas dentro de la empresa pública metropolitana. Adicional ah, a esto, la Secretaría de Seguridad tiene debajo una dependencia que se llama riesgos, que es de prevención de riesgos. Y adicional a eso, ¿no es cierto?, debe existir entre las dos una coordinación permanente porque no pueden estar separados. El plan Laderas era un plan que lo dejó haciendo Paco Moncayo y que estaba en manos precisamente de la EMAPS. Adicional, también ya el municipio de Quito cuenta con los estudios técnicos del proyecto Vindobona, que es un proyecto que no se va a poder hacer completamente público, que se tiene que hacer una cooperación con la empresa privada, no sé si vía alianza público-privada o vía concesión, porque este proyecto va a permitir el saneamiento a partir de la cuenca del Guayabamba y las aguas que están alrededor del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, cosas existen incorporados, instituciones existen, responsables existen, ¿sabe qué no ha existido? Limpieza y mantenimiento de cuadradas, que eso es lo que tiene que hacerle MAPS y no lo ha hecho. No ha existido responsabilidad en la asignación presupuestaria y esto sí le corresponde al municipio, específicamente al Consejo Metropolitano. ¿Y sabe que no ha existido? Fiscalización adecuada por parte de los concejales. Yo he planteado, Andrés, que los concejales deben salir de las empresas públicas porque eso ha hecho que sea un botín político. Hay que sacarlos de las empresas públicas para que se dediquen a hacer lo que tienen que hacer, que es legislar y fiscalizar. Andrés, si me permite solo una precisión, la EMAPS tan solo mantiene los sitios donde se tienen estructuras de quebradas, más no en todas las quebradas, son 180. Por eso creo que, además de lo que dice Jessica, hay que insistir para que el Consejo Metropolitano legisle en función de las competencias para poder tener esta mirada integral. Muchísimas gracias a los dos por haber participado. Creo que ha sido muy interesante escucharlos y sobre todo conocer de esta iniciativa, que por cierto nos va a ayudar a los periodistas porque va a, a evitar que haya 200 miles de candidatos y que tenemos que entrevistar así a todos los aspirantes. Ya este es un primer filtro que finalmente ustedes van a, a buscar, digamos, ojalá, un, uno, un personaje de consenso que garantice cierto proyecto, cierta claridad sobre qué hacer en la capital de la República, que efectivamente tenemos que recuperarla. Gracias a Wilson Merino, líder del Movimiento Imparables, y la doctora Jessica Aramillo, directora del proyecto Ciudad Capital. Que tengan buen día, gracias por estar.